hola qué tal mi gente en el día de hoy vamos a ver un tutorial de cómo yo puedo asociar un sitio web con un canal de youtube ok entonces en esta sesión nosotros nos vamos a ir a donde dice canal le vamos a dar un clic a donde dice opciones avanzadas y miren aquí donde me dice sitio web asociado indícanos si tu canal está asociado a otro sitio web entonces aquí yo debo de poner el sitio web entonces como yo no tengo ningún sitio web el enlace www.profesame.com, le, le voy a dar a añadir. Miren cómo me dice, pendiente, para asociar este sitio a tu cuenta debes verificar que me pertenece. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo simplemente voy a ir a Google y voy a escribir Google Search Console y voy a entrar ahí. ¿Bien? Entonces, cuando yo entre a Google Search Console, se me va a presentar esta interfase. Aquí yo tengo dos páginas ya asociadas, pero en el caso de ustedes es posible que no tengan nada. Simplemente ustedes lo van a dar aquí, donde dice Añadir Propiedad. Pegamos el dominio y le damos a Añadir. Entonces ahora me va a dar varias opciones con la cual yo puedo verificar mi página web. En mi caso, yo tengo una página de WordPress. Mirenla aquí. Ok, entonces me dice profesami.com. Eh, no se ha encontrado el archivo de verificación. Entonces, el método que más me gusta es este. Yo le voy a dar a método alternativo y le voy a dar a etiqueta HTML. Entonces, esa etiqueta yo la voy a copiar aquí donde dice Content. Vamos a darle a copiar solamente esta parte. Vamos a copiarlo todo y después lo borramos. Entonces, me voy a ir a mi página y voy a descargar un plugin que se llama Joas. Le voy a dar a instalar activar ok entonces vengo aquí busco el blogging seo mirenlo aquí le voy a dar un clic le voy a dar a miren aquí donde tengo varias opciones consola de búsqueda le voy a dar a general me voy a ir aquí donde dice herramientas de webmaster y voy a buscar donde dice google verificación code y voy a poner voy a pegar el código sin la comilla solamente voy a borrar todo lo que está afuera también voy a borrar las comillas y le voy a dar a salvar este paso lo hacemos para que google verifique que si nosotros somos los dueños de esa página bien entonces vamos a ver devolvemos de nuevo aquí vamos a darle a verificar al botón a ver qué sucede miren como dice aquí ya ese botoncito, ese check, significa que ya Google verificó que Profesami sí es mi página. Entonces, ahora puedo ir a YouTube y le voy a dar a refrescar a ver qué sucede. Mírenlo ahí. Ya se ha hecho la verificación correcta de mi canal. Entonces, yo puedo hacer algunas cosas como, por ejemplo, voy a ir a mi gestor de video. Entonces, ahora que yo tengo mi canal asociado, yo puedo incluir una tarjeta aquí en esta parte. Tarjeta. Le voy a dar a añadir tarjeta. Y le voy a dar a enlace a sitio web aprobado. Crear. Entonces aquí yo voy a poner el enlace de mi sitio web aprobado. Yo voy a buscar todos los sitios que están asociados con esta cuenta de YouTube. Yo he asociado varios sitios ya. Vamos a seleccionar el dominio que asociamos. Mírenlo ahí. Y le voy a dar a siguiente. Le voy a poner un título. Eh, ejercicios de matemática. Para poner cualquier cosa, entra ahora. Visita mi web. Le puedo cambiar la imagen si deseo. Lo vamos a dejar así por ahora. Le vamos a dar a crear tarjeta. Y vamos a ver cómo se ve. cuando Miren la tarjeta aquí. Es ahí. Cuando doy un clic, al usuario le sale que me puede visitar mi sitio web. Si yo doy un clic, entonces se abre mi página web. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Bien. Mi gente, espero que les haya servido de ayuda este video. No olviden suscribirse. Dale a like.